Cejillo, ¿Qué es cejillo o qué Sí, este entra este por la ventana esa. ¿no? Sí, ese entra por la ventana esa, pero yo entro al lado de la ventana. dice como que sí. Entro por esta ventana. Es la m 1916 16 sí, esta este arma revienta. Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver lo primero. Eh, qué huevo. vamos a ver qué coño hago yo aquí lo que es he sniper pero se puede caer aquí abajo creo que yo no lo vi yo creo que yo no lo vi la verdad ah El arma revienta, tú. Tiene una cadencia muy rara. Tiene una cadencia demasiado rara, tú, esta arma. Y todo el mundo tiene autos, como... Ah, bueno, sí. también este soy uno no tiene autos, se me olvida. sí, sí. El automata también revienta. Ahorita de para que no reviente algo, está complicado, papá. La verdad. A ver, aquí... Okay. ¡A la verga el automata tú! ¡A la verga el automata! Okay. ¡A la verga el automata como estás aventando tú! ¡Hay uno por aquí que yo lo vi! ¡Hay uno por aquí que yo lo vi tú! ¿Qué haces, Hillo? ¿Qué haces? este compo, ¿Qué hace este compo, Mira, se está matando abajo. ¿Qué, es intento? ¿Qué intento este compo? Qué buen, ¡Qué buen traqueo le hice tú! Estoy quedando sin balas de R, es el único problema so eh, que no voy a coger el loadout En verdad, que no me hace falta Llevo buenas armas No voy a cogerlo ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Woohoo! Iba sin placa y todo Me ¡Maldito de balas tú! Pobrecito me siento mal. Pero así es la vida. ¡Ah! Justo se puso donde no me podía dar. Es zorro. Justo se puso donde no me podía dar. ¡Qué mierda! Un puto tiro okay. Uh, GG El automata revienta, tú Está es un tío. Siento compa, pero te tenías que morir. ¡Hala! ¡Tú casi lo mato con el automata! Y eso que él me disparó primero. Casi, casi, bro. Mm, que, bro, es que si yo te mataba. Telita. ¿eh? Yo me quedo por aquí. Luego 11 kills. Lo voy a aguantar. Lo bastantes placas. Debe haber disparado posiblemente. The enemy team is hunting you, don't become prey. Uh lo virgo. A ver cómo te vienta esta arma. No me jodas, bro, es que. Puta madre! Me violó, me violó, me violó, me violó. No entiendo, la MP40 está súper OP. La MP40 está OP, la automata está OP. Esa arma es una. No sé, la cadencia. El primero era bueno, pero ya 24, tú. Que lleva 24 este tío. Lleva 24, tío, no es hacker, no creo. No, no.